Cuidado, Josie. Cuidado, te he dicho que cuidado con estos tíos. Josie, cálmate. No te vayas. Tranquilo, tranquilo. Respira, respira. Respira, respira, respira. Ok. Josie, cálmate. Cálmate, Josie. Cálmate. Cálmate. que te pones muy nervioso. Te pones muy nervioso. Y, y. ¡Ah! Es nuestro enemigo. Fue aquí que morimos. En, en la parte de... Ven, ven ahí. ¡Eso! Ahora sí, Josie. Ahora podemos irnos y saltar.